Fue encontrado muerto en el interior de una finca en la comunidad La Guama, del distrito municipal Blanco Arriba. Un nacional haitiano solo identificado como chiquito, cual a ser examinado por el médico legista, certificó su muerte a causa de una herida de arma de fuego en cuarto nivel de la espalda. Hecho ocurrido el pasado miércoles. De acuerdo al informe policial, la herida se la ocasionó un tal Aníbal por viejas rencillas personales relacionadas a drogas. En cuanto al cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, aquí a San Francisco de Macorís, para fines de autopsia. Mientras se activa la localidad del nombrado Aníbal, para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.